COVID Exploitation. El arte de hacer una película de terror con el COVID como protagonista. O metiéndolo a la fuerza en una trama que nada que ver. Hoy les voy a mostrar tres películas que se hicieron en estos últimos meses. Una con un asesino serial con barbijo. Otra con un virus que te convierte en zombie. Y otra con una chica cuyo conflicto es que no tiene papel higiénico. Por eso hoy, entre los resumos y lo resumo más, tres películas de terror con el coronavirus. <tose> ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! Empiezo. En plena pandemia, un hombre se va a aprovechar del barbijo para convertirse en un asesino serial enmascarado. Él es el protagonista de The COVID Killer. Nosotros vamos a seguir la historia de Jimmy, un oficial de policía que tiene que contar al asesino y que está interpretado por Jeff Knight, director y guionista de la película y que no tuvo vergüenza de poner unas escenas para mostrar su amplia colección de zapatillas. Wow... Wow. Y yo tampoco tengo vergüenza de poner el momento en el que te pido que te suscribas. Este momento de mierda. Así que espero una suscribida al canal, y una me gusteada, y una compartida, y una comentada, y seguirme en Twitter que tengo Twitter, y en Instagram que tengo Instagram. Al exactly oficial Jimmy lo va a acompañar Piper, otro oficial de policía, y también lo van a acompañar otros dos policías más para los cuales no encontraron un vestuario acorde a la situación. O sea, ¿qué es esto? Oh, ¿Podés okay. ser sexy y mal vestido. Cuestión que en el medio de la investigación llega la noticia de la pandemia y del barbijo obligatorio. So y acá es cuando uno de los dos oficiales mal vestidos demuestra ser un inútil que no se sabe poner el barbijo. Yes, you may un boludo. Igual, te entiendo, amigo. A mí me pasa lo mismo. Un boludo importante <risa> o un boludo marca cañón. También hay otros personajes muy simpáticos como el tipo que le gusta el café y las minas. I like my coffee the way I like my women. Tall, black and sexy. El kiosquero que no tiene micrófono. Yeah, I know how you do and who you did. That's your coffee. Y ponele voluntad. La señora malhumorada. Stupid. Don't you see I'm here? Este nene maleducado. Why oh, super stupid? Y esta familia que habla de películas. OMG, oh, that's my favorite movie. Cuestión que mientras ellos investigan, el COVID killer mata a una chica más. Y como esa chica, minutos antes, había tenido relaciones con el oficial Jimmy, lo creen a él sospechoso. Y protagoniza junto a la jefa una tensa, tensísima escena de entregar tu arma y tu placa. ¿Por qué? A todo esto también vamos descubriendo la motivación del COVID killer. Él tenía una hermana que murió de coronavirus y también murió por la inoperancia de los médicos. Por eso va enojado por ahí matando gente. Y acá no se privan de hacer una referencia a psicosis. Y felicitaciones por la dirección, excelente. En un momento va a matar otra mujer, pero, pero, pero... Sí. Aparece otro COVID killer, un imitador Un imitador que también mata a mucha gente Y esta es definitivamente su mejor muerte mm -hmm. Volverlo a repetir, no sé si por ahí se le pasó I failed. Okay. Y esta es su segunda mejor muerte Miren cómo tira la barreta como si fuese una lanza el COVID Killer original persigue una chica, la sigue hasta la casa, la sigue hasta la cocina y ahí nos enteramos que no es una chica. El Jimmy disfrazado. Y esta es una referencia a Alcoholes de la Noche, una película de estalones. No me puedo enojar con una película que hace referencias a Psicosis y Alcoholes de la Noche. No. Cuestión que el COVID Killer original muere. Where are you going, COVID? Pero el limitador no, el limitador sigue libre. Because the copycat is out there. Y así termina la película. Con seis muertes, el imitador del COVID Killer se posiciona muy bien en el tablero de contador de muertes. Así que estaré atento a futuras secuelas. Otra película. tal Virus. Esta es la historia de Scott. Un tipo común y corriente que un día se despierta y descubre que hay una invasión zombie. Parece que a Scott en algún momento se le murió un hijo y además él cree que el humano merece morir. Y también la historia de la doctora Allison, experta en coronavirus. Sexy. Y también la historia de Canum, un militar que tiene que custodiar a la doctora Allison porque es la única que tiene la cura para el virus zombie. Cuestión que una noche Canum y otros militares están escoltando a la doctora Allison cuando de repente son embestidos por una horda zombie. La doctora corre, corre, que te corre cuando de repente. Se cruza con Scott. Have you been ha ah, ¡Deje de actuar! ¿Nadie le cree? Scott estuvo todo este tiempo sobreviviendo a los zombies y ahora será el encargado de proteger a la doctora y de llevarla a su laboratorio para que fabrique la cura. En el camino le cuenta el origen del virus COVID-21. Y acá pensé: eso no tiene nada que ver con el COVID. Lo importante es. Mira con la cara que te mira Conan, para mí que esto es un chamullo. Y después me di cuenta que en ningún momento de la película mencionan el COVID o el coronavirus. Entonces llegué a la conclusión de que esta película iba a ser una de zombies común y corriente, pero se aprovecharon del COVID para meterla en la temática y que boludos como yo caigamos en la trampa. Un boludo importante. Es un robo, sí, pero no tan robo como la otra película de las que le voy a hablar, Corona Zombies, pero para eso falta. Sigo con Lethal Virus. Allison y Scott van a pasar mucho tiempo caminando, caminando, caminando y viviendo aventuras. Como cuando Scott se pone re loco y le machaca a la cabeza un zombie. ¡Pero <todos> basta! O como cuando Scott se pone re loco porque quedaron encerrados. <todos> La cosa es que Allison y Scott llegan al laboratorio, pero resulta que lo del laboratorio eran puras patrañas. Patrañas. Porque Allison en realidad quería llegar a su casa para reencontrarse con su pequeña hija, que no sé cómo mierda sigue viva. El problema es que Scott está recaliente, imagínate, Allison le mintió. Jesús Christ Almighty. Pero se le pasa cuando la pequeña niña le hace un regalo Y así, con su corazón bien ablandado Se sacrifica para que Allison y su hija puedan escapar Y Scott muere Carlos, Allison y la nena se van juntos Posiblemente a salvar al mundo Lo sabremos en una futura secuela y ahora sí, el choreo más grande de la historia del cine. Corona zombie. Esta es la historia de Barbie, una chica muy rubia y muy escotada. sexy. Una tarde llega a la casa y se desayuna con que hay una pandemia. Coronavirus? Why is everybody drinking beer? <risa> <risa> Originating in Wuhan, China. Wuhan? But I love that rap crew. <risa> complete isolation is the key. So like a typical Saturday night then. Me parece que no se jode con eso, pero bueno. Pero acá el virus una vez más te convierte en zombie. Brown zombies. Yes. ¡Corona zombies! ¡Ay, dejan de repetirse, por favor! La acción se traslada a una central nuclear y podemos apreciar que la calidad de la imagen cambia abruptamente. E incluso podemos apreciar que tiene efectos especiales bastante respetables. Mm, mira con la cara que te mira Conan, para mí, cacachoreaste de otra película. ¡Claro! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Y sí! Todo esto se explica porque estas escenas son de otra película, The Virus, una película italiana de 1980 dirigida por Bruno Mattei y escrita por, y me pongo de pie, Claudio Fragasso. Sono Claudio Fragasso. Lo que hicieron los realizadores de Coronavirus es filmar algunas escenas propias y mezclarlas con esta película italiana haciéndole un nuevo doblaje, porque acá los zombies dicen Corona. Y con este nuevo doblaje le inventaron una trama nueva. pues That is the corona squad, man. El escuadrón Corona es un grupo terrorista que hizo algo terrible, terrible por una pandemia. Where did you stash the paper, You'll never find it. Sí, se robaron todo el papel higiénico de la ciudad. Entonces un grupo de militares y unos periodistas van a buscar el papel higiénico y en el medio se cruzan con unos zombies y aprovechan para enseñarte cosas de la pandemia. That'll teach you to not wash your hands. I think we Some hand gel at the very least. Cuestión que los protagonistas de Virus son asesinados uno a uno y nunca encuentran el papel higiénico. La que sí encuentra el papel es Barbie, pero además encuentra otra cosa. Y acá, lo imposible se hace posible, la magia del cine demuestra que se puede lograr cualquier cosa. Barbie aparece en la película Virus con un más que cuestionable croma. Así termina la película. La verdad que aplaudo el descaro que tuvo esta gente. El director de Corona Zombie es Charles Band, director de otros clásicos como es The Gingerbread Man y Emil Bond, que trata de una pipa de marihuana asesina. Es sexy. Y también dirigió Barbie y Kendra Stone Area 51, también protagonizada por esta chica Barbie, claramente... Charles Van, un delirante que merece su propio video. Estas fueron tres películas sobre el coronavirus, resumidas y demás. Si quieres ver más películas de terror, te dejo algunas por acá y no te vayas sin hacerle caso a mi tía Marta. Pegale hey, una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos. Punto. Besitos, besitos, chao, chao. Yeah. Buenas noches.